Mi nombre es Elena Rai Soria. Soy una de las profesoras del Máster Universitario en Investigación en Podología. Formo parte del grupo de profesores de la asignatura Técnica de Recogida de Datos y Manejo de Herramientas y Aparatología en Podología, donde imparto una masterclass de la que más tarde os hablaré. Dentro de nuestra asignatura, concretamente en el apartado Contenidos, se exponen los diferentes módulos donde se desarrollarán los aspectos fundamentales de estos temas. Por un lado, métodos cualitativos de recogida de datos en podología, donde se abordará la goniometría y exploración clínica, entre otros. También se tratará la actualización en técnicas de valoración y movilización en podología, así como la fiabilidad de la valoración goniométrica. Y esto, todo esto impartido por el doctor David Rodríguez Sanz. Igualmente, se abordarán temas relacionados con la biomecánica de la marcha, así como las razones para investigar la función del pie. En el apartado y tema, métodos de recogida de datos en ortopedia y biomecánica con aparatología, veremos una serie de conceptos fundamentales impartido por el doctor Ricardo Becerro de Bengoa. Por otro lado, vamos a tener el análisis científico, barométrico mediante plataforma de presiones, con la realización de un laboratorio virtual donde se desarrollará un seminario de plataforma de presiones y se analizarán las últimas evidencias. Otro apartado será el método de recogida de datos anatomopatológicos impartidos por la doctora Patricia Palomo, donde se abordará todo lo relacionado con las muestras biológicas, las precauciones en su proceso de recogida y especialmente su tratamiento para la investigación. Otro de nuestros temas... Irá orientado a la recogida de datos en los estudios quirúrgicos donde se desarrollará el protocolo que realiza el investigador en esta recogida, siempre basándose en la evidencia médica. Se expondrán las guías y protocolos de actuación en base al mayor grado de evidencia disponible a nivel internacional, así como la calidad de las evidencias en cirugía. Por otro lado, el tema de la recogida de datos en los estudios de radiología abarcará todo lo, con, lo relacionado con la ecografía como herramienta esencial. Este módulo será impartido por la doctora Martelena Losa Iglesias y en la plataforma de contenido se podrán consultar documentos tan interesantes como un artículo de una tesis de radiología podológica así como un artículo de un exalumno de máster sobre el tema de la imagen. En el tema 6, otros datos, se procederá al desarrollo de clases de microbiología impartidos por el doctor Alau, doctor Sevillano y doctora Natalia, así como clase de farmacología impartida por el doctor Manuel Córdoba. Por último, y ya en los módulos 2 y 3 de esta asignatura, están programadas, por un lado, la masterclass de la doctora Raquel Jiménez sobre gestión en la consulta de podología, todo lo relacionado con la actualización y una masterclass impartida por mí y que se desarrollará en base al manejo del paciente en situaciones críticas, donde como profesional de urgencias y emergencias os indicaré qué debemos valorar en una situación de gravedad qué y cuáles son las acciones que tenemos que priorizar en nuestra actuación, así como proceder adecuadamente. Esperamos. Sinceramente, que esta asignatura tan focalizada en la investigación os sirva de herramienta para el avance en vuestra profesión.